Es un cambio de paradigma, o sea, la sintropía representa el respeto y el amor a la naturaleza y el saber convivir y vivir con todos los seres sintientes y los seres habitantes de este planeta en armonía. Eso me, eso me inspira. Sí, un tiempo yo estuve viviendo en San Carlos, Antioquia, y allí lo que hacían era sacar los hormigueros y destruían el hongo y mataban a la reina y acababan con todo, pero ellas siempre llegaban y volvían a arrasar con todos los cultivos. Entonces me parece muy bonito como si uno cultiva de una forma bien hecha, las hormigas pues nos ayudan de cierto modo ¿no? y nos indican que estamos haciendo mal y que estamos haciendo bien. muy bonito como todo está conectado. Sí. A mí hay algo que me encanta, me encanta de esto, y es que no estamos separados, es decir, estos procesos de regeneración y de creación de bosques y de creación de bosques comestibles tienen que ir muy ligados a los procesos sociales que suceden. Y es algo que me quedó a mí súper fuerte y esos son esos procesos de confianza que se dan en la naturaleza que muchas veces por pues, no saberlos, no conocerlos, no observarlos, pues no nos damos cuenta que eso también es parte de nuestro, de nuestro desarrollo como, como comunidad, como sociedad, como individuo. Estamos haciendo un, como un lugar de educación por la comunidad que tiene enfoque en bosques comestibles. Y para mí es como un lugar para alimentar la paz y la conciencia de la gente en cómo crear bosques en las formas que pueden alimentarnos en todas las formas que necesitamos. Y para mí este proyecto en Agricultura y Entropía es muy importante porque es la primera fase de acción en este lote en donde estamos incluyendo gente en todo el territorio para hacer eso juntos. Solamente vamos a sembrar el maíz o la yuca o el frío, nada más. Pero aquí es otra alternativa que vamos ayudando a conservar la naturaleza a la vez. Bueno, yo estoy ubicada en la vereda alpino, allá tengo una huerta comunitaria, llevamos trabajando más o menos hace un año y medio, y la verdad pues lo estábamos haciendo como de manera muy empírica y con esto pues nos da una visión de poder organizar lo que es ese trabajo comunitario, de poder realmente implementar todos estos conocimientos que estamos adquiriendo acá. Dentro de la sintropía lo que se trata es de replicar los procesos de la naturaleza, de los procesos de la vida que naturalmente se dan, y cuando entendemos esos principios básicos, lo bonito de esto es que se puede aplicar a cualquier, a cualquier lugar, en cualquier lugar del mundo, en cualquier piso climático, no hay diferencia. Eh, simplemente tratar de llevar eh, esos principios, esas, esas técnicas, por así decirlo, a otros lugares, conociendo la diversidad de plantas, conociendo la diversidad de procesos, y pues también la diversidad geológica, eh, física del terreno y... Pero eso es lo que me gusta de la sintropía, que pues básicamente es, la puedes adaptar y proyectar a cualquier lado del planeta. Los principios básicos de la agricultura sintrópica, que son pues, la cuestión de, de, de maximizar la fotosíntesis, eh, la estratificación, ¿no? esos principios de estratificación, de saber cómo, cómo cada planta ocupa un lugar en su ecosistema de origen. Se ve también la cuestión de la, de la sucesión natural. ¿no? Cada planta viene, cumple una función dentro del ecosistema y después de que la cumple, se despide y le da paso a otra especie ¿no? más exigente en nutrientes, que tiene otras capacidades, eh, que enriquece más el sistema. Otro de los principios que se ven es de la cobertura del suelo, ¿no? cómo mantener el suelo cubierto, la importancia que eso tiene para la tierra, ojalá de cobertura viva. ¿no? Otro de los principios que se ven es la densidad de cultivos, ¿no? la importancia de tener cantidad de especies por metro cuadrado. ¿no? Eh, otra cosa es la diversidad, que también es demasiado importante porque cada planta tiene una vocación diferente. ¿no? Cada planta tiene una función diferente dentro del sistema y ellas en conjunto se ayudan una a la otra. Entonces eso y la función de los seres renovadores, ¿no? de los optimizadores de procesos de vida. Eso es, eso es como la parte más importante de los principios de, de la agricultura sintrópica. Ya después lo que se ve son como prácticas, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo, cómo se desarrolla todo eso ahorita en la práctica. Cómo se reproducen esos procesos que, que, que acontecen todos los días en los bosques, en los ecosistemas. Entonces, cómo, cómo reproducir eso en nuestros sembrados. Esta es una opción, una opción que, que es posible, que es posible para una familia campesina, que es posible hacerlo y darle la oportunidad de hacer diferente eh, esa producción de alimentos con los procesos de la naturaleza. Intentemos esta nueva alternativa para que las demás personas vean cómo se aplica cómo se, se, se está regenerando el suelo nuevamente. Y el sueño de ver esto, no dicho, produciendo y siendo parte, integrándonos a todos, yo creo que es valiosísimo. Bueno, este territorio tan hermoso de Barichara y también del departamento de Santander aquí en Colombia. Haciendo invitación a todas esas personas que están buscando una conexión con la naturaleza, que se acerquen a estos espacios, apoyar, voluntariar, participar de cursos y enriquecerse de todo lo que estos conocimientos pueden aplicarse no solo a la naturaleza, sino a la vida personal de cada uno. Entonces, háganle y sumemos.